En este video tutorial vamos a explicar cómo descargar e instalar la aplicación de PictoSelector. Para ello abrimos nuestro navegador y en Google escribimos PictoSelector. Hacemos clic en el primer resultado de la búsqueda y accedemos a la página web del autor. Una vez dentro de ella, bajamos hacia abajo utilizando el scroll de la pantalla y pulsamos en el botón más info del apartado 1, Descargar. Una vez dentro de la página de descarga, el navegador detecta el sistema operativo de nuestro ordenador y nos ofrece la instalación para Windows o para Mac. Pulsamos en el botón Descarga de PictoSelector para Windows. Nos aparecerá la ventana de descarga del archivo de instalación en la cual solo tendremos que guardar el archivo en cualquier carpeta de nuestro ordenador. Una vez descargado y guardado en nuestro ordenador, hacemos doble clic para iniciar el instalador. Dentro del instalador solo tenemos que seguir los pasos que aparecen en pantalla hasta llegar al último recuadro y utilizar el botón Instalar. Una vez finalizado el proceso de instalación, aparece en pantalla una ventana desde la que ya podremos iniciar la aplicación por primera vez. También os aparecerá el icono de PictoSelector en vuestro escritorio. Como PictoSelector puede funcionar en red y ser utilizado por varios usuarios, cuando iniciéis por primera vez el programa os pedirá un nombre de usuario. De esta forma puede ser utilizado por distintas personas cuando el ordenador es compartido y guardar los trabajos de cada uno por separado. Si vais a utilizar el ordenador para uso personal, podéis utilizar la cuenta de administrador que os ofrece por defecto o crear una nueva con vuestro nombre. Una de las características más destacadas de PictoSelector para el usuario final es que cada vez que la arrancamos se conecta con la base de datos alojada en la página web del autor y comprueba si existen nuevas versiones del programa y de la base de datos de pictogramas que soporta el programa. De esta forma, PictoSelector estará siempre actualizado a la última versión y contendrá todos los pictogramas actualizados hasta la fecha actual.